Y después nos cuentas por favor, nos quedamos en el primer libro, porque ya estamos con nuestro invitado, que pena, tú tienes todo el tiempo aquí, lo que pasa es que nos toca aprovechar directamente desde Madrid, España, a nuestro Iñaki Aliende, que está con nosotros. Buenos días, bienvenido al canal El Virus de la Felicidad. El estar con tu familia, es una persona que se la pago todo el tiempo viajando, eh, en, en sus competencias y todo este tema de una manera positiva, has aprovechado el tiempo con tu familia, me imagino. Sí, yo creo que ha tenido una buena... A ver... Eh, a ver, esto este es un tema muy grave, eh, muy grave entre otras cosas, porque son, eh, impacta directamente en, la, en las familias, en la salud de las familias y en la economía, pero en cierta manera evidentemente porque su parte positiva. Yo creo que a veces nuestra vida es una vida de locos, vamos demasiado deprisa y además nos centramos en aspectos que no son esenciales Exacto. Y, e incluso muchas personas vamos a, a, no, no vamos a tener más remedio que abrochándose eh, apretarnos un poco el cinturón y, y con menos renta. Y vamos a aprender también de que muchas de las cosas que adquirimos, no son para nada esenciales, para nada. ¿eh? Que hay cosas realmente eh, importantes que son en las que nos tenemos que centrar y las que al final yo creo, sinceramente, que son las que más o menos te van a dar la, la felicidad. ¿no? Entonces, eso es lo que yo creo que todos tenemos que hacer un esfuerzo psicológicamente para, para darnos cuenta de ello. ¿no? Y aquí, ¿Cómo estás? Alejandro Ambrad, director de Mendes a la Carta, agradecerte y porque eres el primero de mente a la Carta que llega eh, aquí en Colombia. Estamos de, de madrugada y sé porque viví mucho tiempo en España y tengo muchos amigos en España que llevan ya varios días recluidos sin poder salir de casa. Eh, quiero que nos des un consejo a nosotros que hoy es nuestro primer día, hoy, empezar, eh, hoy va a ser el primer día de, de reclusión para las personas en Bogotá, no sé si también creo que en otras ciudades de Colombia también y probablemente va a durar el tiempo que, que está durando en España, pero que, que no tanto y esto va a pasar también si no está pasando ya en muchos otros países de, de Latinoamérica. Entonces, me encantaría que nos dieras un consejo a, a todos nosotros de qué hacer y cómo aprovechar al máximo este regalo que nos ha dado este virus de la felicidad. Una de las cosas que nos tenemos que dar cuenta es que todos estamos aprendiendo. Yo creo que es una enfermedad que tiene sus características nuevas, con lo cual tenemos que ser bastante humildes, tenemos que ser exigentes con nuestros representantes y políticos. Pero lo justo, ¿eh? lo justo, porque todos estamos aprendiendo. Eh, de, estos, de esta semana, 10 días, 15 días que tenemos nosotros de, de experiencia, mis consejos en primer lugar es que cuiden muchísimo de sus mayores. ¿Eh? En realidad es una enfermedad que no es letal, o, o no es más letal que la, que la gripe, pero tiene una fase de complicación muy importante cercana a la neumonía en, en, para ciertas personas, que sobre todo afecta a las personas que tengan enfermedades respiratorias y a personas que sean mayores. Sí, mi claramente. Mi padre, por ejemplo, mi papá, por ejemplo, desgraciadamente está reuniendo su casa solo. Eh, esto es triste, pero por otra parte no hay más remedio. No hay más remedio porque cuanto menos contacto tenga con los demás, es esencial, es esencial que se proteja, con lo cual no ha quedado más remedio bueno. Sería el primer consejo. El segundo es que hagan caso de las autoridades que en general y poco a poco mmm, yo creo que también van aprendiendo y se están dando cuenta que el aislamiento, aunque nos cueste muchísimo eh, no, no hay más remedio que llevarlo a cabo y gracias a eso poco a poco vamos a ir en, mejorando eh, frenando esta, esta enfermedad Exacto. el problema de la enfermedad no es que sea más peligrosa que, que, una, que la gripe el problema es que está generando un nivel de contagiados altísimo y nuestro Sistema Nacional de Salud no puede pararlo, eh, está completamente saturado, con lo cual es fundamental que el ritmo de contagiados eh, sea, se aligere, se aligere, baje se se se y podamos contenerlo ¿no? y, y, y prepararnos porque es una batalla a medio y largo plazo. O sea, de momento, vamos a estar recluidos dos semanas en casa, pero creo que va a ser bastante más. Ser sí, que, o sea, yo pienso que nosotros estamos en un punto donde lo podemos eh, manejar, ya depende de nosotros. Pero bueno, vámonos a, a, digamos, a otras noticias más positivas. Quiero que nos cuentes acerca ah, un poco el tema de, un, de neurociencias. ¿en qué consiste esta ciencia? Sí, perfecto. Bueno, pues mira, eh... La neurociencia es una doctrina que lleva bastante tiempo existiendo, pero por lo que sea, pues, ha puesto de moda hace poco. poco ¿eh? Eh, fundamentalmente, en las últimas dos décadas, eh, ha habido dos economistas, el último de ellos, Richard Thaler, al cual le dieron el primer nombre de Economía, debido a sus investigaciones en neurociencia. La neurociencia, voy a intentar decirlo de forma muy sencilla. ¿eh? Muy sencilla. Por favor. Eh, fundamentalmente descansa en la idea de que todos tenemos ciertos sesgos a la hora de analizar la información. Todos, absolutamente todos. Y esos sesgos en el manejo de la información hace que... Eh, y, es, y es un rasgo muy humano, tampoco hay ni que avergonzarte ni nada, es, una, es algo natural. Y hace que en determinados momentos mmm, podamos equivocarnos a la hora de tomar decisiones y no tomemos unas decisiones muy rápidas. Estos sesgos son de diferentes tipos, pero os voy a poner un ejemplo, un ejemplo muy gráfico para que nos demos cuenta de lo que es un sesgo cognitivo. Imaginaos que os comprar, por ejemplo, un, un televisor. Sí. Y es un televisor que nos, nos cuesta 500 dólares, ¿de acuerdo? De acuerdo. Y os habéis enterado que en la… Pues, eh, ¿qué sé yo? que Imaginaos que dicen, como creo que es el caso, que dicen en Bogotá. Vista no. cerca de las montañas de, de Bogotá, de la cual de, a cualquiera que vaya a Bogotá, por favor, le... Me de, de encanta... Me encanta... La magnífica vista que hay de todo el llano es, es maravilloso, Pero bueno, tampoco me quiero extender en lo bonito Pero que te es, digo una cosa, me eh, encanta esa sonrisa. Que veo en ti cuando hablas en Colombia es también una sonrisa que me, me da felicidad cada vez que he estado afuera cuando hablan de una manera positiva de Colombia. Estoy segura de que la has pasado tan bueno aquí que hablas de Colombia y estás, Entonces, aquí no, no, no lo pueden ver, pero él está así, sí, sí, sí él está feliz porque seguramente ah, ha vivido ah, ah, ah. momentos espectaculares en Colombia y seguramente los va a vivir más adelante cuando pasemos por este proceso que estamos pasando. Por favor, continúa y sí, sí. la verdad es que me hace cambiar de Colombia porque invita a todo el mundo que vaya a conocerlo. Eso. Yo, desgraciadamente, solamente he podido conocer dos lugares y tenemos muchísimas cosas pendientes. No conozco Medellín, no conozco Cartagena, eh, he tenido, solamente conozco lo que es un poco acá, los alrededores, un caramanda y hay mucho, bueno, hay mucho por, por, ver. por conocer. Es un país maravilloso, eh, yo creo que la gente es muy llena de y, y bueno, el principio que vayan es que invitan en el país, porque yo creo que además dentro de Latinoamérica es pues uno de, la, de, de los sitios donde hay que invertir y ha hecho además una transición. Exacto. De alguna manera, eh, igual que hicimos nosotros, aunque partiendo de un punto diferente y, y es un país que da mucho necesidad. Bueno, y ya... Pasando. gracias. Muchísimas gracias. Continuamos entonces con el tema. Estamos con el televisor. Exacto. Y vosotros tenés cerca de las montañas en Bogotá y resulta que sabéis que hay una tienda que tiene que estar definiendo en la parte más lejana de las montañas en las cuales en lugar de 500 dólares el televisor cuesta 400 dólares. ¿Vosotros nos vas a salir para comprar el televisor agarino? ¿Qué tan lejos Pues bueno, Es que nos hemos vuelto tan inmediatista como tú dices, que ya a veces ni siquiera vamos a comprarlo, sino que lo compramos por internet, bueno, qué sé yo. No, pero si sí sabemos que es el mismo y vale 100 dólares menos y... Por eso le pregunto, ¿cuánto de más hay que, hay que ir? Porque aquí, si como tú bien sabes, el tráfico de esta ciudad es una locura. Eso es, de eso no hablaste, Exacto. ¿verdad? Exacto. Es que me no tráfico. Tiempo, sí, pues, tiempo, pues, tiempo. Que era, era un día en el cual, sabéis que no, no hay mal tráfico, tampoco es un domingo que se la queráis cortar para que la gente haga deporte ni parte ni nada. Con lo cual, pues, imaginad que tardáis ahí... Eh, Venga, pues tres cuartos de hora, 45 minutos, en ido a cargar el televisor. ¿Tú qué harías? Pues obviamente todos estamos buscando siempre la economía. ¿Sí? Normal, ¿no? Venga. Creo que bueno, es. Yo, yo creo que en general, cuando se han hecho estos, estos experimentos en las universidades y se han hecho estos experimentos pero también con los especialistas, como Rita Saller, cuyo, bueno, invita a todo el mundo, aunque no le guste la economía como, como a mí, que soy un tipo raro y me gusta la economía, a que lea un libro suyo que se llama, se llama Nash. ¿eh? Y si traducido a nuestro castellano, que es algo así como no. un buconcito, ¿de acuerdo? Porque ahí hay muchísimos más ejemplos. Y Dios lo perfectamente que es eso es la microeconomía, y ni que no es una cosa rara de esta, de esta ni de consultores como yo, sino que es algo de todos los días y que nos puede ayudar a tomar mejores decisiones. ¿no? Pero bueno, volviendo al televisor. En general, cuando a las personas se les hace esta pregunta, basada en Bogotá o basada en cualquier otra provincia del mundo, la respuesta es que sí, evidentemente es que sí, es que sí. Pero luego se les hace una pregunta y les dice: Imaginaos que queréis teléfono y que es un carro pues, que cuesta, eh, creo que 5.000 euros, ¿no? Y que sabéis que en la otra parte de la ciudad, pues, está a 14.900 euros, ¿no? y a comprarlo? Pues, en general, las personas pues, no irían. No irían, porque dicen, no, pero es que qué tonterías, es que prácticamente cuesta lo. Bueno, si analizáis fríamente, con el cerebro, digamos, eh, con la parte del cerebro izquierdo, con la parte izquierda de nuestro cerebro, el mismo. El mismo. Sí. Sí. Sí, sí, sí. sí, sí, sí. Pero, por ejemplo, el seco está en que nosotros, en este caso, lo que tenemos en cuenta es, el, es un tanto por ciento. Y, por lo tanto, miramos cuando en realidad, si pensáis que lo que importa en este caso es el valor absoluto de lo que nos vamos a ahorrar. Porque al final son 45 minutos muertos y 100 dólares que nos estamos ahorrando. Bueno, pues este es uno de los, de los ejemplos que la neuroeconomía nos pone. ¿no? Eh, y un clásico ejemplo, que es que a veces tomamos decisiones que no son decisiones racionales. Con lo cual esto, la neuroeconomía, eh, se enfrenta un poco, se opone al que ha sido el modelo de se racionales, más clásico eh, de la economía, fundamentalmente en las últimas décadas, por porque el, el modelo económico auspiciado pues, por toda la escuela de Chicago, de Buchanan de, de Freeman, etc. ¿Sí? Con lo cual ahí surge un debate en la historia económica, en pensamiento económico muy interesante, que tiene implicaciones clave para todos que eh, ya os digo, os, os animo que, que aprovechéis y leéis este libro de Richard Tade, os sea, aseguro que no me llevo comisión de libro, y que <risa> eh, os para cosas de economía porque podemos aprender también para nuestro día a día, ¿no? Pues, por ejemplo, eh, otro de, de los campos de actuación de la economía es qué puede hacer el sector público para, para ayudar a las personas a tomar mejores decisiones en muchísimos campos diferentes. Van desde cómo ahorrar para tener nuestra jubilación, van en los campos de, de, en el campo del área de salud, en la de seguridad vial, en muchísimos campos. Por ejemplo, ¿qué podemos hacer para que las personas cuando eh, eh, cogen un transporte público, pues, ¿sí? imaginemos que pueden subir una escalera mecánica, pueden subir una escalera normal y hacer un poco de ejercicio? ¿Qué podemos hacer para.? sin no obligarles, pero hacer que las personas vayan por la escalera, que no es una mecánica, y así hagan un poco de... Cosas, Iñaki, ¿no? y, claro. y, y aprovechando... Eso que se pondría en marcha sería un ARG. Y por lo tanto, eh, son las cosas en las cuales la neuroeconomía nos puede ayudar a ser un poquito más felices y a tomar mejores decisiones. Iñaki, y aprovechando eh, el momento que estamos viviendo en el que la administración pública tiene que llevar a que la gente en general, nosotros tomemos mejores decisiones y sobre todo nosotros que aún no tenemos la conciencia que tienen eh, ustedes en Europa ¿cómo aplicarías eh, la neurociencia para que el gobierno pueda tomar mejores decisiones y, que noso y, y llevarnos a nosotros a tomar mejores decisiones en este momento? Pero fíjate vosotros estáis, haciendo, estáis aplicando de forma sana la neurociencia esta noche, okay. por ejemplo. Es decir, hay un centro cognitivo que es el, el, el centro de que los humanos al final hacemos uh, lo que hacen los demás. Cuando conocemos experiencias que han sido positivas. Vosotros estáis conocemos un vehículo de transmisión y aprovechamiento de la neurociencia fantástico esta noche o, o, o, o esta mañana... Desde de el en del, del, del océano, ¿Por qué? Porque ante la falta de información, las personas a la BD buscan referencias. ¿Qué referencias pueden estar tomando las personas que estén escuchando este programa hoy? El conocer cuál es la experiencia de otros. Porque a, ante este ambiente de incertidumbre total que hay, cada uno buscamos referencias distintas. Buscamos las referencias que son positivas y han funcionado. Buscamos las referencias de lo que ha ocurrido en Corea del Sur, Exacto. Las de las precauciones que estamos tomando en Europa antes de que la enfermedad realmente haga más daño en, en nuestra Norteamérica Latina. Exacto. Estoy seguro de que Gerson quiere hacer alguna pregunta, ¿no? Gerson. Sí, pues me gustaría participar y sobre todo escucharte diciéndonos qué piensas de lo absurdo que es el mundo en cuanto a que los niños... Tienen las respuestas a casi todo, pero los adultos no hacemos caso, que es algo tan fácil. ¿Por qué los niños con respuestas tan básicas tienen soluciones a problemas tan grandes, pero nadie se da cuenta de ello? Bueno, eh, no sé si tienen la respuesta, pero sí que son parte de la solución. Fijados ah, uno de los, de, de los aspectos más maravillosos que nos está trayendo esta crisis en general a España es que la reacción de los niños en general está siendo muy positiva. Sí, sí, sí. sí. Lo hemos visto. Es una de las cosas que de, de, de, supongo que los psicólogos tendrán que analizar en las, en las próximas décadas. En general, el miedo que había lógicamente es que recurrir a los niños en casa podría ser <risas> una generación, lógicamente. Bueno. Yo tengo la suerte de que mis, mis, mis hijos ya tienen 15 y 17 años, tienen bastante que estudiar, aproximadamente 6-7 horas en que más o menos todos estamos incluidos, Pero es curioso que a veces tratan a los niños como si fueran eh, niños, o lo que tradicionalmente hemos sido niños, y sin embargo las explicaciones racionales, yo creo que les puede, hacer, les puede hacer madurar a ellos, les puede hacer sentirse más parte de la familia, y, como muy bien estás diciendo, eh, nos puede dar más información para tomar mejores decisiones. Esa es la experiencia que yo creo que desde eh, desde y y las personas que menos yo me relaciono, podemos estar sacando también desde aquí. Y aquí, ¿tú no crees que también podrías ir pues, atrás? Porque, pues, atrás de todo eso, hemos visto todos los procesos que hemos tenido a nivel mundial. Y, y es muy lindo lo que tú decías, ver en las redes sociales han compartido muchas, muchas familias, muchas personas, de cómo hablan, cómo como se expresan del virus, como si fuera un juego, ¿sí me entiendes? Como si, y, y eso al final como que también lo reconforta a uno saber que bueno, vamos a ponerle un poco de inocencia a esto, esto va a ser un mini problema que está pasando y ya va a pasar. Siento yo que también hace parte la inocencia, ¿no? Bien, seguro, seguro, seguro. El anterior estudio incluso tiene que ver con lo que hablamos antes que de la neurociencia. Una de las cosas que no hacen tomar malas de decisiones a veces son los prejuicios, ¿no? Exacto. Ellos están limpios en los prejuicios. Cuando puedan pensar que ciertas situaciones a, a veces lo, lo pueden hacer de manera más eficaz. Exacto. Simplemente porque no buscan ¿no, rápidamente la comparación. El... he iniciado una campaña por la lectura porque hemos perdido mucho ese hábito, acá más que en España, me consta, en España todavía mucha gente lee en el metro, en el autobús, en, en, en, en, en las noches, aquí poco se lee, y le he preguntado a todos cuáles son sus libros favoritos, ahora te voy a preguntar los tuyos, aunque ya recomendaste mucho uno, pero quiero recomendar uno yo, ahora que han hablado tanto los niños, que es eh, uno de mis libros favoritos, que es El Principito. Y hay una, hay una frase del Principito que es, las personas mayores nunca pueden comprender algo por sí solas Y eso es algo supremamente eh, diciente. Entonces, aprovecho para hacerte la misma pregunta. Recomiéndanos cinco libros que podamos leernos en esta época en que probablemente vamos a estar con mucho tiempo para leer y sin excusas para, para no hacerlo. Venga, pues voy a, voy a, voy a intentarlo. Eh, a ver, bueno, aparte de, de la publicidad que le hizo al profesor Rizard con el libro de, de NAS, eh, que me parece que yo como soy un, uno de estos gente rara que se quiere ir de economía y le gusta, porque yo creo que es un buen libro, aparte de esto, pues por ejemplo, eh, fijaos, y en relación con lo que comentábamos antes, de volver a la esencia de las personas, a lo que realmente es interesante voy a recomendar un libro que se llama cera de Alessandro Barico un, un escritor italiano que realmente yo creo que nos, nos hace saber qué es lo importante eh, qué es lo la esencia ¿no? del de ser humano eh, bueno, es una, es una pequeña historia de amor pero que creo que todo el mundo que quiera sacar lo máximo de esta vida debería conocer esto bueno, seguro me va a gustar no, a mí pero... sí, sí. Lo voy a buscar, lo voy a buscar. Que seguramente me va a gustar a mí porque me gustan las historias de amor. Ah, bueno, eso es pues, magnífico. Eh, y además es un libro que no es demasiado no de largo. ¿eh? Para las personas Cuarto. que a lo mejor lo que es encontrar un libro, como, como, como pueda ser, y ahora paso a hacer una recomendación, básicamente, que eh, eh, es uno de, de mis clásicos, ¿no? Que tiene años de actualidad. Evidentemente pues eh, puede dar un libro más grande pues puede hacer que, que, que me que asuste, pero bueno, pues ya eh, sería uno de ellos y, y bueno, pues volviendo a los, a los clásicos en algo de su me parece que es uno de los de los grandes, ¿no? Luego, también ya, A mí me gusta mucho cómo escribe, honestamente no tanto las declaraciones que hace, pero sí como escribe, que es maravillosa. Y entonces, pues bueno, tú eres pues de Vargas Llosa, Travesura de la niña mala, que sí, creo que es un libro también. Travesura de las. La, la, ¿Cómo? ¿Travesura de qué? De una niña mala. Buenísimo. Ok. Travesura de la niña mala. ¿Vale? De Vargas Llosa, que Vargas Llosa tiene un montón, porque es un tipo que escribe. Voy a anotarlo aquí para leerlo. <risa> <risa> <risa> bueno, y. y Hecho, uno, un, un europeo, dos un latinoamericano, voy a volver a, a España y, y, bueno, pasando un poquito a poesía, Romancelo Pizarro, de Federico García Sin duda, para los que les guste la poesía, pues, pues, creo que, que, que es un claro. ¿no? Bueno. Y, y, ¿qué más? Pues, bueno, pues, me falta uno solamente, a parte de más. Claro, me pongo a hablar de libros, me hacéis esta pregunta y, claro, me puedo estar encontrando otra. No mejor porque así vamos a tener más opciones. ¿Cuál decías, perdón? Los pilares de la tierra. Los pilares de la tierra, ok. Y este, una, una pequeña reseña de este libro. Bueno, pues los pilares de la tierra, de Ken Pole, que es un novela histórica y maravillosa, pues cuenta la, la historia de una familia en, en, la, en la Edad Media y de lo que es ha hilo ha y en paralelo a la historia de esa familia, pues es una especie también, por qué no, digamos, de, de, de, de culebrón por las, los personajes y las historias que van ocurriendo y a la vez también te da una, una imagen magnífica de lo que es el desarrollo económico de las ciudades en la Edad Media y la importancia, por ejemplo, que si podría tener la construcción de una catedral. Ok. Bueno, muy interesante. Bueno, queremos aprovechar ya que nos mandaron un par de preguntas y la gente quiere saber, eh, eh, para implementar la neurociencia, eh, al vender una idea o proyecto, ¿tú nos podrías compartir un tipsito para esto, por favor? Para implementarlo claro, claro. en un, una idea o un proyecto que, que se tenga. Venga, yo le voy a dar tres ideas, que a mí, no de manera sistemática, pero me parece que funcionan. Y okay. que nadie entienda que es manipulación, sino más, más bien, porque a veces es el, es el es la, es la polémica que hay en la neurociencia, sirve para, para manipular. Y, y ojo, que la respuesta es que sí. ¿eh? De hecho, hay un libro muy bueno de, de un danés que se llama Biology los pues lo estoy tienen aquí, Biology, por que, favor. En realidad se produce igual que biología en inglés, pero en realidad lo que quiere decir es la, la ciencia de cómo se, se, se compra, ¿no? Eh, bueno, es un libro mar, maravilloso y que cuenta cómo, utilizando la neurociencia, algunas marcas pueden estar manipuladas. Por ejemplo, el hecho de que las cosas más pequeñas, pero mayor valor al añadido para los supermercados, los coloquen cerca de las casas, evidentemente es por un motivo, ¿no? Y muchas otras cosas dedicadas a la publicidad. Bueno, ¿qué cosas dedicadas a la neurociencia a mí me funcionan? Bueno, pues me funcionan, por ejemplo, y parece ser algo, no solamente de la neurociencia, pero es saber escucharme bien. Es decir, cuando tú tienes la suficiente sensibilidad, escuchar no solamente poner ojos y, y decir, y ajá, ajá, te estoy escuchando, te estoy escuchando, es aprendizando a hacer buenas preguntas. Es al final sí. tener la suficiente sensibilidad de que la otra persona no solamente eh, racionalmente sepa que está en de información, sino que además de que te sienta escuchado desde el punto de vista no solamente de la empresa, sino de sus propias preocupaciones. Pensar que yo fundamentalmente lo que hago es que mis clientes son empresas, no son con lo cual eh, tenemos que ser suficientemente sensibles no solamente a lo que necesita la empresa, sino también a lo que necesita el interlocutor que tenemos delante y se sienta a Eso es fundamental. Luego, un aspecto muy importante es que las personas no solamente conozcan qué es lo que hace de su producto o su servicio, sino fundamentalmente que sepan dos cosas. Una, cuál es la solución a la que da respuesta, pero también cuáles son los problemas, los problemas que le va a evitar. Algo que nos dice la microciencia en todas sus investigaciones, que las personas a veces deciden mejor eh, para no perder cosas que tienen y por ganar nuevas cosas. Con lo cual, si tú eres capaz de expresar y de demostrar que a través de tus servicios y tus productos se van a proteger ante los peligros que pueda tener la competencia, el mercado y distintas circunstancias, eso va, va a facilitar que te, te contenan conten también demasiado. Y luego funciona también muy bien cuando hacemos una propuesta, hacemos una oferta que sea, que sea modular, es decir, que no presentemos un presupuesto, uno solo, sino que presentemos opciones. Eso le permite a la gente sentirse con más libertad a la hora de elegir y tienes más posibilidades de que tengan alguna de tus opciones. Esos son los... Ejemplos es fundamentales que pondría de aplicación de la neurociencia en el trabajo de vender. ¿Tomaste nota? No, pues creo que sí. Y también los que están mandando las, las preguntas, eh, creo que lo tienen claro, pero te mandan también a decir, sin querer, lo he implementado pot, potere, potencializando. potencializando la comunicación. Y si es más, y si sí, es más, es más funcional. funcional a la hora de vender o una idea. A, vender una, a la hora de vender. Potencializando la comunicación y sí, es más funcional a la hora de vender una idea. Eso comenta la persona. Que, que muchísimas te gracias, te gracias que eres fuiste muy puntual en el tema. Yo quer bien. quería aprovechar, porque uno, uno de nuestros compañeros que hoy no está presente porque se quedó en Medellín, no sabemos qué se quedó haciendo en Medellín, Iñaki, todavía eso es un misterio, no Yo, lo volvió a Bogotá, él, él, él tiene un programa, no es un programa, es un podcast que se llama Escuchando Ando, entonces estoy seguro de que está muy de acuerdo con esa filosofía de que lo más importante es escuchar, ¿no? ¿Qué, qué dice Gerson? Claro, por favor, indudablemente, qué buenas palabras, Liliac, que realmente hemos aprendido mucho con él, qué rico. Y ojalá algún día tenga la oportunidad de hablar más extensamente con él, porque se le aprende, ¿ah? ¿eh? Sí, ojalá lo puedan invitar escuchando a Ando algún día. Claro, ahora que no muchísimo tiempo. Mira, si ven, España nos está dando conocimiento, nos está brindando conocimiento por medio de Iñaki, ya, ya, ya, ya. pero por favor Iñaki quiero que por favor dejes tus redes sociales, Facebook, Instagram donde ustedes te pueden tener más Diana, contacto contigo que, que aquí, pues, para que ya vayan también interactuando con él Sí, es que leí que hace muy poco se convirtió en YouTuber es verdad ah, esto, ¿no? es verdad, pues ah, también ah, deja el canal sí, para que, que también te sigan todo y todo se suscriban bueno, ha sido una experiencia maravillosa, lo de convertirse en youtuber, y durísima porque fíjate que yo llevo 20 años hablando delante de gente y dando formación bueno, pues uno se da cuenta que no tiene nada que ver a ponerte delante de una cámara y sin el canal. ha sido, de hecho y está revisado mis videos, les recomiendo en relación a que hablan una cosa, es que qué lo puedes ver? Eh, visiten algunos de mis vídeos que publiqué en, en agosto o septiembre pasado y, y, y visiten algunos de los que he publicado últimamente. Ahí van a aprender muy bien cómo ante la cámara las cosas que hay que hacer y las cosas que no hay que hacer. Que no hay que hacer en los vídeos de septiembre y que hay que hacer en los vídeos de, de radio y cómo vamos mejorando poco a poco. Es un medio completamente diferente de YouTube y que a cualquier persona independientemente de su, eh, de su experiencia, de su expertise, eh, le, tiene, le hace descubrir lo, o le hace explorar cuál es su estilo de comunicación delante de una cámara y eso es, eso es duro. Pero también, y lo más importante, es muy divertido. Si, Genial. si quieres, comparte tus redes sociales también. Déjanos el canal. Eh, si lo puedes escribir ahorita para que nosotros lo pongamos también aquí. ¿Cómo podemos ponernos en contacto contigo? El canal lo no deja de el no de Pero por favor, Dilo eh, eh, ahora, eh, ahora que, te, que te están escuchando para que la gente sepa. Por favor, que, que eso si no lo alcanzan a ver desde tu Skype. Se Repítelo, se vio, por favor. Se vio muy rápido, no alcanzamos a ver nada. Repítelo ver, el audio, por comento. favor. Aunque luego no lo, eh, lo podéis comentar, que lo sea el canal de Skype, el canal es eh, www.youtube.com barra Iñaki Aliende. Iñaki, okay. Iñaki Aliende, ya saben. Pues ya sí, lo comentamos ya que nos ponemos en la página comentar, web donde digamos centralizo toda mi actividad comercial Ahí, a es eh el proveedor donde punto estrategiapersonas.com y personas.com ¿Sí? Y ya que pues solo agradecerte por tu tiempo, por todas las enseñanzas que hemos tenido en, en, en la mañana de hoy. Eh, no sé, Alejandro, ¿quieras decir algo más? No, pues, darte las gracias de verdad. Eh, ha sido el primero que entrevistamos, espero, de muchas personas de Mente a la Carta en estos 14 días. Y muchísimas gracias por, por tus consejos, por estar aquí con nosotros. Espero que en mi próximo viaje a España que sea pronto, que la situación sea normalizado, podamos conocernos y, y que sigas aportando no, no, no. y dando de esta forma desinteresada como, como lo has hecho, porque tú sabes muy bien, mejor que todos nosotros, que el principio más potente que hay en el mundo es el principio de la reciprocidad. Todo aquello que damos lo recibimos el doble o el triple y yo voy a pedirle aquí al equipo pequeño que tenga un aplauso para ti. Pronto, no sé Y si ya si eso que tiene espero que muy pronto vengas a Colombia para atenderte bien como te lo mereces. Y para llevarte a Cartagena. <risa> y también <risa> invitarte también <risa> a nuestro programa porque pienso que este es un programa que va a seguir por mucho tiempo y si tú a vienes de invitado acá te vamos a dar los honores porque eres nuestro primer invitado del programa. Pues Muchas de, gracias de, por de, compartir. Y la de verdad, desde, desde aquí, desde Europa, eh, mucha fuerza, Va a ser en semanas complicadas. Tenemos que saber gestionarlo, pero de verdad vamos a, vamos a salir. Y, y mi ateoría quiere decir que incluso vamos a salir eh, más fuertes. Exacto. Y la verdad, agradeceros de vuelta a vosotros la labor que estás haciendo, que es importantísima en estos momentos. Para Colombia, pero para, también para todo el mundo de área hispana. Así que, de verdad, que quiero que tengáis mucha suerte con la misión que se haciendo. Es muy divertida, además. Soy muy agradable de las tres personas que, que habéis participado. Y, y de verdad que no te vayas a ir sin antes contarnos qué te hace feliz a ti. Por ejemplo, pues, pues, tres pues, cositas pues, que te hagan feliz. A mí, eh, ayudar a la gente cercana, sentirme ayudado también y sentirme querido. Y, y también me hace feliz, y, y yo creo que esto también el hay por ahí un libro que lo cuenta, cuando uno está concentrado en algo que le interesa, ya sea un artículo, ya sea un podcast, ya sea un, un libro, lo que sea, yo creo que, que también ese, ese momento de reflexión, de abstracción y de, y de digamos comunión con uno mismo, también son momentos que te sacan que se sacan muchísimo partido, ¿no? Y en, en lo que es mi actividad, pues una que ahora mismo no, no, no estoy a hacer, pues la la inclusión, que estaría por, por el campo, evidentemente, ¿no? Sí. Otra que, otra que sí puedes hacer en ese momento, por ejemplo, y que te haga feliz. Sí. Pues, por ejemplo, ya os digo, el, el ser capaz de, de concentrarme en, en algo, de tratar la. Eh, la cantidad de redes sociales que hay en algo que me interese y ayudarme un poco y, y por otro lado de pues tener una conversación sobre cualquier aspecto eh, que tenga que ver con la vida de, de mi familia, ¿no? de mis hijos, de mis cosas que con las personas con las que estoy compartiendo este régimen de discusión. Lastimosamente no podíamos enfocarte y, y, y mostrarte visualmente, pero quiero decirles que este hombre con esa sonrisa que tiene nos contagió aquí a nosotros, así que muchísimas gracias por el conocimiento y por tu sonrisa y por, tu, por la felicidad que nos has transmitido aquí a nosotros y que seguramente por el audio yo creo que más de uno lo tomó. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí en el virus de la felicidad. Eh, eh. Igualmente ha sido mucho y, y también vuestra eh, sí. sonrisa y, y, y la diversión sí, sí, que estáis tocando sí. a la gente creo que es importante en bueno, este es, es, Espero que, espero que recomiendes mucho el programa ah, y exacto. que nos, y nos compartas en tus redes para que cada vez más personas puedan pasar un momento sabes. agradable y puedan aportarnos Ay, entre perfecto. todos. Ya sabes que, ya, que, ya, pues, que, han visto que que para en todos los en todo, a de todos los medios que pueda Por favor, vamos a maximizar este programa para que toda la gente también pueda le eh, llegue su este conocimiento y muchas cosas más que vamos a compartir aquí en el virus de la felicidad. Gracias, Iñaque. Un abrazo fuerte. Sí. Que tengas excelente día. Hasta luego. Bueno, pues esto fue lo que vimos el día de hoy eh, con Iñaque Al. Por ahí siempre lo llevé, pero nunca miré más allá de cómo poder aplicar en nuestro, en nuestro negocio, en nuestra oportunidad de negocio. Eh, me pareció genial, la verdad. El ser humano al final compra más por emociones que, por, que por la razón. ¿cierto? Esa siempre va a ser la primera razón de compra. Y lo que él decía de la escucha es supremamente importante. Y, y, y hubo algo, un tip con el que yo me quedé y es que uno demuestra que escucha cuando uno luego hace buenas preguntas. Entonces, si tú le demuestras a una persona que le estás escuchando, le estás dando atención, esa persona va a estar agradecida y después es muy probable que te compre. La gente que, que, que hay, gente, hay un concepto del vendedor totalmente errado, la gente piensa que el mejor vendedor es el que más habla. Resulta que los mejores vendedores son los que escuchan, tienen información y hacen preguntas inteligentes.